Soy Aldo en Casa, soy músico, no productor, fotógrafo, papá y me gusta juntar discos. Igual mantengo los discos, los colecciono, compro y ya la verdad no sé dónde dejarlos porque están por allá, están por allá, están por allá, están por allá. El vinilo era caro. Tú no te podías comprar un vinilo chico. Y me compré mi vinilo usado, que era un compilado de Genital, ¿eh? que era muy bueno. Y tenía, era tan viejo el compilado que Metallica tenía una pura canción. Y sale Motorhead, sale Black Sabbath, salía Ambil, eh, Mercyful for Fate, cosas así. Y después me compré un vinilo X, ¿me acuerdo? El 4, que peleando que, con un amigo, el vinilo estaba en la cama y yo me, yo me empuja, me caigo arriba el vinilo y se me quiebra, nunca se va a olvidar. Quiebraba, no lo voy a creer, se me rompió mi y me quebré un vinilo. Entonces nunca quejar los vinilos arriba de la cama. Pero sí circulaba mucho vinilo. En, en esa época, me de los 80, uno se los intercambiaba. Entonces yo tenía amigos mayores que me, me, me, me pasaban sus vinilos. Entonces yo tenía una colección grosa de vinilos, que no eran míos, entonces sabían que yo los cuidaba y, y escuchaba, y escuchaba y sacaba copias en cassette, se regalaba a mi amigos, cosas por el estilo. Colecciono hartas bandas sonoras. Me gustan las bandas no las tengo harta. O sea, tengo de todo, ¿no? Tengo una buena colección de jazz así, grandota Miles Davis, tengo galeta. Que una vez traje una disquería Aquí Y... Tenía los catálogos Entonces los catálogos estaban por precio. De menor a mayor Entonces yo miraba y decía Oye, qué buena el vinilo, a dos dólares Sí, no sé, pero de pega Sí, pero encargáis 20 y no te llega ni uno Te llegan dos Te dije, ya bueno, entonces yo lo metí en el pedido de la tienda y bueno, cargaba 20, me llegaban 3 y súper barato. Una vez encargué 20 me llegaron los 20. Entonces ahí armé una colección de Miles Davis gigante, así que vale oro. La tengo esa, así bien guardada como por ya. Ahí, ahí, ahí va a estar esto. Eso y todo lo que está por toda la casa serán para mi hijo alguna vez. Si es que le gusta la música.